¿Compraste cosas que me gustan? ¿Estás seguro? Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja El día de hoy vamos a hacer un reto que está de moda en TikTok Y que consiste en ver qué tan bien nos conocemos según las cosas que compremos en el supermercado Así que, ¡Vámonos! comprar cinco cosas la primera es una botana que le guste mucho a la otra persona la segunda es la bebida favorita de esa persona la tercera es qué es la tercera uh, color ah, algo de, de, de, del color favorito de esa persona uh -huh. también tiene que ser algo que esa persona necesite y también era ya se me olvidó okay? cosas que recuerdos ah algo que cuando veas a esa persona te recuerde a ella. Wow. Entonces son las cinco cosas que tenemos que comprar. Vamos a ver si podemos. Yo estoy segura de que Hayato se va a tardar como una hora eligiéndolas y yo ya tengo en la cabeza que es lo que voy a comprar. Yo creo que necesitamos tiempo, pero... ¿Hasta cuándo? Sí, un límite de tiempo. Ah, ¿Límite? Sí, uh -huh. sí, porque si no, tú sí se va a tardar una hora. Porque me gusta mucho ir <laughs> al mandato. Sí. Pero mucho, mucho. Sí, de hecho estoy muy emocionado por este reto. Sí. Morzarca. Puto y Chechukum Senga, que chuseo. Sí. Pero... Uh, tenemos solo 500 pesos. Ah, sí, Ajá. tenemos un límite de 500 pesos porque de hecho se me hace mucho dinero, pero todo está bien caro en el súper. Sí. <ríe> Así que bueno. Sí, sí, sí, sí. Sí. Ya llegamos al supermercado. Entonces, ¿qué hora es ahorita? Son 5 y media. Ok, son las 5 y media. A las 6 terminamos, tenemos ah, okay. media hora. Okay, ok, media hora. Perfecto. Nos okay. vemos a las 6 en las cajas. Uh, ¿Tenemos que uh, pagar? Sí, tenemos que pagar. ¿Solo? Sí, tienes okay. que pagar solo. Mucha suerte. Uh, porque yo no puedo ver nada hasta que lleguemos uh, sí, a la sí, casa, sí, ¿ok? Yo quiero en Sí, sí, sí. Uh -huh. Ok. Ah, Nervios, qué emoción. Ah, bueno, Hayato, mucha suerte. Nos vemos. Bye. bye. Nos encontramos, pero todavía no hemos comprado nada no, tú no mires adiós adiós bye bye la primera parada son unas chanclas yo sé que Hayato necesita unas chanclas pero justamente tiene este mismo modelo de chanclas en la casa quería ver si encontraba unas más bonitas o unas pantuflitas, porque también le hacen falta pero hay muy poco surtido Tras mucho encontré este par de pantuflas se ven muy lindas en color azul es su color favorito así que le pueden gustar puede ser algo de su color favorito o algo que necesite lo pensaré pero están bien estas ok estoy entre las chanclas y las pantuflas porque necesita ambas no sé cuál de momento voy a llevarme las dos bebida no me siento 라니아는 항상 아과? 근데 아과는 좀 재미가 없으니까 다른 거 선택하려고요. 자, 데디타 하나. 근데 지금 카카오와테 보고 있는데 이것도 버타나인가요? 버타나는 서로 칩스. 노세? Amigos, he llegado al pasillo de las botanas Y está Hayato, me lo acabo de topar y no trae nada en el coche ¡Ah no! ¡Ya vi algo! ¡Oh no! ¡Palika! ¡Palika! ¡Bye Palika! ¡Añon! palika añón añón, palika Ya estoy en el pasillo de las botanas y a Hayato le encantan unas papitas que son sabor barbecue Pero aquí no las tienen Y veo que tienen estas Los rufles naturales Que le gustan mucho Pero También le gustan mucho las Pringles Su bebida favorita Una Coca-Cola Nada bueno para la salud pero le encanta al marido Taniya que me gusta el color de la Taniya no hay que me gusta pero de Tania Taniya un gusta el color de la algo que necesite, un mandil como a Hayato le gusta cocinar algo que me recuerda a él son los mandiles de cocina Aparte sé que necesita uno y estaba viendo este que de este cuadritos, está bonito. Este de rayitas también está, está lindo. Dania 생각나는 거거 너무 어려운데. 뭘 사야 할까요? 뭘 보면 Dania 생각나요? 이런 사도 괜찮을까요? 안 될까? Amigos, tengo todo lo que necesito y faltan 5 minutos antes de tiempo. Estoy segura de que Hayato está batallando eligiendo qué comprar, pero ya tengo todo listo Ya! Yeah. ¿Qué piensan? Pero ya 5 no hay 5 minutos Justo en el límite Wow Ya son las 6 de la tarde Ya tengo mis compras listas Estoy esperando al marido Vamos a ver a qué hora llega Ya no hay tiempo, voy a comprar algo No sé, no sé Pero creo que hay que 500 pesos Three hours later. Mil años después ya llegó Hayatito está pidiendo ayuda porque pues no sabe cómo hacerlo <웃음> ay pobrecito Ay, 화이팅 Hayatito que, tengo que 6 적금 전에 계산을 했었으면 살수 있었는데. 뭐 다른 거좀 찾아볼게요. 어떤 거 있을까? 이곳 온대 가고 싶었는데. 좀안 되지. 그럼 다른 곳 온대 갈게요. Six hours later. Ya estoy terminando y dice que hasta sudó del estrés. Sí. mucho. problemas. Códigos daos. Ah. Moçado. Yo soy salso, Yo chichone con una Salso y Vean. Ya son casi las seis y media y apenas vamos a terminar. Pero ya quiero ir a la casa a ver qué compraste. ¡Qué emoción! Ya regresamos a la casa y tenemos aquí nuestras compras y estoy muy emocionada. ¿Sí? ¿Compraste cosas que me gustan? ¿Estás seguro? Sí. ¡Ay, bye pop. bye bo! ¿Qué es lo primero que crees que compré? ¿Es tu botana favorita? ¿Botana? En color azul. Ah no. Compré una botana de color rojo. Ah, que me gusta mucho. Sí, sí me gusta mucho, sí, sí, sí, sí. Sabía que ibas a pensar en la de color azul, que son los rufles. Ah, rufles, sí. Y dije, lo voy a sorprender con las Pringles, ah, porque sé que te gustan mucho. Sí, pero siempre no puedo comprarlo porque es un poco caro. Sí, son un poco es. caros, pero hoy estaba en oferta. Ah, sí. Gracias. ¿Qué crees? Yo creo que compraste cacahuates japoneses. <risa> Mira, yo soy bien piqué. Yo solo tomo agua y de vez en cuando cerveza. Entonces, sí. ¿qué pudiste haber comprado? ¿Algo de manzana? Limonada. Oh, oh. Bueno, es agua de limón, sí. Limonada, chico. Sí, limonada. Sí. Oh, gracias, gracias. Limonada, sí. Limonada de Sí, sí. Primero yo pensé, ¿cerveza? Tecate Light. Sí, porque es la única cerveza que me gusta. Ajá. Se podía comprar sí. cerveza Entonces yo sabía que Hayato me iba a querer comprar una cerveza Y por eso le dije hasta las 6 de la tarde Pero Hayato salió tarde <risa> Ani, 3, 4 minutos Pero ya, ya pasaban sí. de las 6 Pobrecito sí. Pobrecito sí. ah, sí. <risa> Lo sí. siguiente ¿Y? es algo de tu color favorito ¿Color? Yo no creo que sepas que compré no sé. ¿Y Gokashi Ok Ok, ok 1, 2, Tres Gigante Tania, me ¿Por qué tú? no me puedes... Pero siempre usas esta crema todos los días, entonces pues algo que te sirva ¡Gigante! <risa> <risa> ¿Es de tamaño normal? <risa> no. ¿Había otra más grande? Un sí, poquito de fresa, sí. qué rico. Rosa, Rosa. Sí. Sí, sí. sí, sí. Una malla. Sí. Sí, sí, sí. Sí, gracias, sí gracias, gracias, gracias. Gracias. Lo siguiente es algo que cuando lo vimos pensamos en esa persona. Ah, sí. <risa> ok Oh. Oh, sorry. ¿Eh? ¿Una taza? No. No. Oh. estrellado en la mañana. Sí, okay. hot ah, cake. ¡Qué lindo! Me gusta cosas mucho. muy kawaii. Sí. De hecho, yo estaba preocupada porque dije en Japón, Hayato, cualquier cosa rosa o kawaii que vea la puede comprar y eso es muy es yo. Pero en México no es fácil encontrar cosas así. Sí, sí, sí. ¡Wow! Tengo un sartén de Hello Kitty. Yo compré Ajá. esto. ¿Mandil? Ah, ¡Ah! ah, gracias. Sí, como a Hayato le gusta cocinar, dije, necesita un mandil. Sí, sí. ¿Te oh. gusta el diseño? Sí. Oh, nice. Nice. Gracias. Ya no vas a manchar playeras y ya no voy a tener que andar lavando ropa. Manchando cosas.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 no me tiro. Sí. Ah. Justo estoy en mi periodo y si sí. quiero chocolate... ¿Sí? ¿Sí? sí. sí. A partir de mañana. Mañana. De mañana o el martes me llega. Sí. Ah, sí. Hoy es domingo. <risa> Gracias. Sí. Chichamón. Chichamón Y digo, tú puedes o Oh, nice. Nice, muy buen timing, muy buen timing. Yo compré algo Ajá. que Hayato ha estado diciendo por meses que quiere. Y espero que te guste. Ah, ah, ¡Sí, sí, sí! Espero que te queden porque esas eran las más grandes que había. ¡Ah, gracias! ¡Muy suave! ¡Sí! sí. ¡Y color azul! ¡Tu color favorito! ¡Sí! ¡Guau! Wow, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, yeah. qué bueno que te gustaron! Yo también estoy contenta con todas mis compras. Muchas gracias. Sí. Los chocolates son de mucha utilidad. Una comedera me compró Hayato La gordita duel no, <risa> que que más. No no sé. Comida. Sí, fue muy divertido hacer este video. Oh, creo que. Sí, me gustó mucho. Sí. Gracias a todos los que nos pidieron que hiciéramos este reto. La verdad es que nos divertimos. Estuvo chido. <risa> <risa> Está bien, la puedes guardar. Eso nos se echa perder <risa> Chicos, esperemos que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor no olviden regalarnos un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito en el botoncito. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Adiós. Adiós. O sea, no ah, hola, que en el video. Las tibias, eh? <risa> mucho gusto. Mucho gusto. Oh, mucho, gusto hola, mucho gusto. Mi esposo. I <laughs> don't <laughs>